Madre de los presos políticos Jorge y Nadir Martín Perdomo también fue citada por el régimen. Marta Perdomo, madre de los hermanos y presos políticos Jorge y Nadir Martín Perdomo, recibió la citación por parte de esbirros del régimen este pasado jueves. Así lo denunció la misma mujer a través de un audio difundido por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, indicando que a pesar de todo, decidió rechazar de forma contundente esa convocatoria, que cabe destacar carecía de todo tipo de legalidad. Panamá establece secciones para visas de cubanos en tránsito. El gobierno de Panamá exoneró del requisito de obtención de la visa de pasajeros o tripulantes en tránsito a los ciudadanos de Cuba que viajen de regreso a la isla, anunció este pasado miércoles el Servicio Nacional de Migración de Panamá. Escasez de pescado en Astunas se debe al cambio climático, asegura la prensa local. Culpar al cambio climático de la escasez de pescado en Astunas es una de las últimas justificaciones que inventa el estado fallido, así ha quedado consignado en una nota de la prensa local, publicada en la plataforma de audio iVox. E el régimen castrista se queda con el 94% de salarios de los médicos cubanos esclavos que son enviados a misiones internacionales. A través de una entrevista, el presidente de Prisoner Defender, Javier Larrondo, aseguró que en el 2020 los médicos cubanos esclavos solo recibieron el 6% de su salario. En México, Andrés Manuel López Obrador pagó en el 2020 por tres meses $10,750 por cada uno de los médicos. A esos médicos les pagaron en realidad $200 dólares al mes. Esto significa un 94% de diferencia, que la mayor parte se la llevó evidentemente el gobierno cubano. No sabemos si alguien más, pero desde luego el gobierno cubano. Déficit en la producción de miel en Santiespíritu por carencia de combustible. La producción de miel en Santiespíritu bajó notablemente en los últimos meses por la falta de combustible, pero ¿qué es lo que realmente afecta a la reducción? El régimen cubano aprovecha cualquier oportunidad que tiene para encubrir su mala gestión y su ineficiencia en cumplir los planes de producción nacional. En esta oportunidad y valiéndose de este pretexto, la prensa castrista informó que el déficit de combustible es la razón por no haber cumplido hasta la fecha de la producción de miel en Espíritu. La madre del preso político Humberto Real Suárez, quien lleva más de dos décadas secuestrado por el régimen, denunció que recientemente no le permitieron el ingreso de medicamentos a la cárcel, mismos que estaban designados a su hijo. La excusa de los esbirros fue que trataron de contactar al médico pero que no había aparecido. No obstante, la madre del preso político asegura que el galeno sí estaba en el recinto. Madre denuncia miseria de comida en Preuniversitario de Santiago de Cuba. Total abuso y falta de respeto. Pepino encurtido, arroz blanco y jugo fue la comida durante dos días consecutivos de los estudiantes del Preuniversitario de Santiago de Cuba, donde tienen que mantener un promedio de 85 puntos por asignatura y corren el riesgo de ser expulsados si obtienen calificaciones inferiores. Según la madre, ya es recurrente la poca cantidad y el bajo valor nutricional de los alimentos que les sirven, pero se ha recrudecido recientemente. Es costumbre ya esas comidas de esa calidad, en estos días ha sido peor que nunca, aseguró la madre. El gobierno cubano afirmó que no existe evidencia de represión en la isla en respuesta a la posición de la administración Biden en relación con el deshielo impulsado por el expresidente Barack Obama. La relación del Ministerio de Relaciones Exteriores de la isla trascendió luego de conocerse este pasado miércoles el desmarque de la actual administración de la Casa Blanca con la política del deshielo, tras dejar claro que la escalada de represión del régimen cubano impide un cambio en la estrategia actual de Estados Unidos.